Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buena, hola, ¿cómo estás? Acá estamos, nos saludamos como si no nos hubiésemos visto. Eh... <risa> Vamos a hacer una conversación entre nosotros. Así es. Hace un tiempito publicamos una nota en La Nueva Mañana de Córdoba donde eh, habíamos comentado las lecturas que habíamos tenido durante el 2020, nuestras lecturas preferidas, eh, y cuando lo publicamos en las redes nos dijeron que estaría bueno que hiciéramos el video de esa conversación. Confesemos, nosotros preguntamos, ¿lo quieren en video? Y nos dijeron, sí, sí, sí. Bueno, entonces la idea es, hacemos el video, comentamos sobre los mismos libros que habíamos publicado en la nota y, eh, y, bueno, y cumplimos. ¿no? Y va a ser una suerte de experimento a ver si esta cosa que nos gusta tanto hacer, que es conversar sobre libros y que lo hacemos constantemente en nuestra cotidianidad funciona en formato video para compartir y abrir la ronda con ustedes también ustedes lo dirán en los comentarios después no es una elección de libros eh, los más destacados del año en términos de las novedades sino es aquellos libros de entre todos los que hemos leído que son muchos bueno eh, tanto <risa> bueno yo leí muchos libros el año pasado menos de los que hubiera querido pero eh, bueno elegimos aquellos que, que más nos ha gustado, aunque sean novedades o aunque sean libros realmente muy viejos en algunos casos. Por ejemplo, tener unos libros viejitos, viejitos como este. Ahora no recuerdo cómo llegué a querer leerlo de vuelta. Formo parte de varios grupos de Gusta Grammars y, y las brujas bucaneras y demás, y salen a veces conversaciones que me llevan a buscar el libro y leí no solo Papadito Piernas Largas, sino también mi querido enemigo amigo que es de la misma autora. Yo estos libros los leí muchas, muchas veces cuando era muy chica. Pero fue muy interesante recuperar la figura de la autora, Jane Webster, buscarla en Wikipedia, leerla y darme cuenta de que en realidad fue muy activista de los derechos de las mujeres, sobre todo de los derechos de las mujeres por la educación universitaria. Tuvo mucha militancia durante su vida. Y fue muy interesante hacer esa lectura de adulta y descubrir todo eso en el medio de la novela. Así que tenía miedo que el libro hubiera envejecido mal. Y no, fue una muy grata sorpresa descubrir que era perfectamente hacer una lectura feminista de ese libro hoy. Yo también eh, tuve algunos libros que, eh, que no son novedad y que en realidad hace mucho tiempo que quería leer. Este acá, que es El desierto y su semilla de eh, Jorge Barón Visa Podríamos decir que es uno de los grandes clásicos de Córdoba, pero en realidad podríamos decir de la literatura en general porque es un un libro impresionante, a mí me impactó mucho eh, ya me habían hablado mucho de este libro, de hecho eh, no es, bueno, no es una novedad eh, pero bueno, tenía muchas ganas de leerlo hasta que al fin me decidí a comprarlo y después me decidí a leerlo pasó mucho tiempo, a veces me pasa mucho con eso compro, guardo y después leo otro que me impactó mucho también de un autor cordobés es de Federico Falco 222 patitos eh, es un libro de cuentos no, son unos cuentos muy muy buenos, muy interesantes eh, una narrativa impresionante hoy está sonando mucho Falco con su nueva novela eh, pero bueno eh, yo empecé por este libro de cuentos y, y que claro, recomiendo muchísimo el tercero que voy a mostrar eh, no es un libro no es una novela, no es narrativa es eh, modos de ver de john berger este también hace un montón de tiempo que lo quería leer eh, hace un montón de tiempo que voy a ferias y lo miro y lo ojeo y digo me lo voy a comprar me lo voy a comprar y termino comprando otra cosa por alguna otra razón eh, siempre es muy caprichoso cuando uno a, la, a una feria y dice o a una librería y dice me, tengo muchas ganas de comprarme esto, pero de repente te deslumbraste con otro y te compraste otro. Igual yo confío mucho en ese deslumbramiento, cuando de pronto ves algo y, y hay un momento en el que uno decide que va a soltar la plata y se lo va a llevar a la casa este, y las razones son siempre distintas y a mí me parece que ese libro por algún motivo va a tu casa. Exactamente, pero bueno, llegó no, ¿le llegó, el momento? Llegó, le llegó el momento, me, me lo leí, y bueno, es un, un librazo. Por supuesto, aquellos que estudian arte, aquellos que estudian fotografía, diseño, sobre todo a esas personas va súper recomendado. Eh, pero en general es un libro que se presta para leer por cualquier persona que le interese la temática. ¿Y vos también tenés un, un libro más ensayístico para recomendar? Sí, dos de hecho. Eh... Este, que no voy a explayarme mucho ahora porque le hice una reseña y la podemos poner en la descripción, que se llama Selva Artificial, la vida entre las máquinas de Darío Sandrone. Son todas recopilaciones de artículos que él ha ido publicando en diferentes medios, entre ellos El Oguía Córdoba y La Voz del Interior, y hablan, bueno, sobre todo sobre la tecnología, ¿no? Eh, entendiendo que tecnología no es solamente el smartphone o la inteligencia artificial, sino todos los artefactos construidos por la humanidad a lo largo de su historia. Como por ejemplo un libro. Como por ejemplo un libro. Y habla también de patentes, de inventos, este de los vínculos que tenemos los humanos con la tecnología y con los artefactos. Para mí fue una delicia el libro. Son todos ensayos muy breves. Bueno, en realidad son artículos muy breves. Eh, y yo que con los ensayos soy medio... Eh, poco constante, voy leyendo así salpicado y a veces los libros quedan años hasta que los termino. Este lo leí muy fluidamente y me gustó mucho. La reseña la voy a poner en las descripciones. Y este es el otro, que tengo que confesar que todavía no lo he terminado, pero desde que leí el primer ensayo ya lo empecé a recomendar, que se llama La vista desde las últimas filas de Anel Gaiman. Son todos eh, textos ensayísticos o son eh, prólogos de libros, presentaciones Discursos que él ha hecho en Distintos eventos, bueno, va a montones de eventos Y son todos Detrás de escenas Sobre lo que él opina de su vínculo con algunos autores Con las librerías, con las bibliotecas Con los detrás de escenas De las producciones de sus películas Las que ha guionado, de los libros Entonces es como que vos sentís que te estás enterando De otras cosas y a partir de este libro Empecé a leer muchas obras de él eh, Que no no había abordado antes por miedo a pensar que eran muy oscuras o algo, no sé, en fin, cosas que estoy leyendo en el a cinco manos y el libro es fabuloso, la edición es muy muy hermosa, todavía no lo acabo, de hecho no llego a la última parte que justamente es la vista de las últimas filas pero no importa, lo recomiendo igual es de esas lecturas imprescindibles para los que nos gusta leer sí, ya que estamos con Gaiman yo sigo con Gaiman que también uno de mis preferidos del año fue eh, Sandman. Podríamos decir que una de las grandes. Sí, se lo regalé yo. Sí. Es una de, la, de, de las obras cumbres de, de, de Gaiman. Policía. Es eh, cómic, ¿no? Eh, y bueno, toma un personaje de, de la ficción, de, de la de la fantasía, que es eh, Sandman, el, el señor de los sueños, vendríamos, vendría a ser uno de los eternos. Este es el segundo tomo. Ya me leí el primer tomo. Son tomos especiales que recopilan muchos números de las publicaciones de Sandman. Este va del 17 al 28 y, aparte, tiene mucho agregado especial, eh, tiene mucha anécdota, incluso hasta del merchandising que se produjo Y tiene guiones de, eh, de algunos de, lo, de los números Especialmente de Sueño de una noche de verano Como una reversión de lo que es la obra clásica de Shakespeare Excelente, excelente libro Y sí, una de, de las cosas oscuras que suele escribir Gaiman Pero excelente obra ya estoy esperando. Después tendríamos que hacer una conversación sobre Gaiman. Sí, ya, ya estoy esperando el tercer número. Y... Pero vos hablaste de fantasía. Sí. Yo sentí el año pasado que necesitaba refugiarme en la fantasía. Me costó leer la cantidad de libros que me hubiera gustado o de encontrar la voluntad de sostener la lectura de muchos. Eh, y releí mucho. Eh, bueno, ni hablar de los que les contaba antes. Pero también estos, que es un libro al que vuelvo una y otra y otra vez, El Castillo... Ambulante, es la novela en la que estuvo basada la película El Castillo Vagabundo de Estudios Ghibli. Uh -huh. eh, cuando descubrí que era una saga, bueno, no pude más que comprarlo. Este, El Castillo en el Aire, que es la segunda parte, y el tercero que lo leí en digital, que es La Casa de los Mil Pasillos. En todos ellos están los personajes, eh, Sophie, Owl, Calcifer. Eh, ya les voy a dedicar un video especial para toda la trilogía. Yo voy a comentar otro más, un par más de libros. Eh... Recomiendo este eh, editado por la gran Nilsson El sol detrás del limonero de Ángela Pradelli eh, Historias que tienen que ver con la biografía personal de la autora con recuperar eh, las historias de inmigrantes italianos y demás de su familia que dentro de mi historia particular también hay historia de inmigrantes y entonces este tipo de libros a mí me llaman bastante eh, porque está muy arraigado en lo que es la biografía personal entonces este en particular aparte por su prosa magnífica eh, me ha llegado bastante igual que me pasó con un libro-álbum como es eh, Conexiones de Walter Binder y Marcelo Tomé el protagonista que es un niño que acompaña a su padre al trabajo eh, y, y le va ayudando y, y ese trabajo se transforma también en un mundo particular, y como el padre eh, genera también una relación a partir de la lectura, de las historietas que leía, bueno y me llevó un poco a mí, cuando acompañaba a mi papá también a, a su trabajo, y le ayudaba en la medida que lo podía, y después fui trabajando un poquito más, e incluso mis primeras experiencias laborales tienen que ver con eso, eh, Intuyo que, si tiene algo de biografía del propio Walter... Eh, Ay, hay un vínculo. Hay un vínculo, ahí, <risa> capaz, porque eh, ni él ni yo eh, terminamos trabajando en esto que trabajaba nuestros padres y, y sí si nos fuimos dedicando prácticamente a lo mismo que son el mundo de la edición. Eh, yo me quedé pensando con eso, este, los vínculos que uno construye también cuando lee las historias, ¿no? Eh, a mí me pasó uno de mis álbumes favoritos del año pasado fue este Hermoso eh, libro. es preciosa la lectura lo he leído muchas veces pero la primera de las veces la leí con mi hija más chica eh, y es muy hermoso leer un libro con todos los libros pasa pero cuando los libros son eh, silenciosos sin texto y la lectura depende de lo que uno vaya viendo en las imágenes leerlo con otro es una aventura absolutamente diferente nosotros este, con mi hija descubrimos acá una historia de ninjas. Eh, ella bautizó al sensei del protagonista. Les muestro cuál es. No sabíamos si era una mujer o un niño, entonces quedó nombrada como Muriño-sensei. Y fue básicamente una historia de aventuras, de ninjas, de ninjutsus, este, que seguramente se vinculan con, otras, con otros dibujos animados que hemos estado viendo eh, y que yo ya no voy a poder leer el libro despojado de esa aventura con mi hija y me parece que eso que propone la lectura es muy mágico por supuesto Mira, mm. ese que veo ahí también es eh, una experiencia que leímos muy particular Este acá, y, um, Piratas de Sebastián Vargas en realidad lo que se trata es de una abuela que está encerrada en su propia casa con su nieto de visita por la, por una inundación se quedan en esperando a que lo rescaten en una terraza y entonces la abuela le cuenta eh, una historia de piratas que se va llevando año a año en la medida que el, el, el nieto va creciendo eh, cada vez que se encuentra con la abuela la historia continúa es fantástica esa idea es muy creativo y este es un libro que bueno que hemos leído en familia en realidad porque un día lo agarré y se me ocurrió compartir el, el primer capítulo que había leído en el desayuno y resultó que cada capítulo fue leído en los desayunos siguientes hasta se que se armó la rutina ese mismo día ese mismo día así que después lo repetimos con otros libros pero con este habíamos empezado un libro fantástico y tiene muy muy buen humor aparte anómalo archipiélago de islas probables un título que me, hasta el título me gusta eh, de Juan Manuel Conforte es de Editorial Prebanda de Córdoba eh, una gran editorial que está publicando cosas muy interesantes, y sobre todo este libro. Sobre todo este libro que eh, me llamó mucho la atención, básicamente tiene que ver con islas. Cada texto es como una isla dentro de este mar libro, me parece excelente, habla sobre islas, sobre lecturas que tienen que ver sobre islas, son un montón de cosas. Está... Ilustrado por Mariana Robles, que encima ponen las ilustraciones como en inserts eh, Que uno podría sacar eh, y poner básicamente en cualquier lugar eh, Tiene varias y son hermosas Y, y bueno y toda la idea estética, toda la idea editorial del libro es, es impresionante Yo siempre lo estoy recomendado desde el momento que lo leí ya lo reseñó y lo vamos a poner en los comentarios. Exacto, y, así que amplia recomendación. Yo tenía algunas lecturas más, este, pero como el video está quedando largo, eh, lo, lo vamos a patear a un segundo video seguramente, que era toda mi experiencia de los libros que leí digital. Para mí el año pasado fue un año de mucha lectura digital, eh, probé varias apps, y leí muchos libros ahí, una experiencia muy interesante, no he podido convencerlo a él que lea en digital. Eh, no, así pero que... en realidad porque tengo, tenía mucho pendiente en papel Sí, yo también Lo que no equivoco es que leyera mucho en digital sí. En cualquiera de los casos es muy difícil tener una pila de libros digitales amontonada Es una estantería en mi teléfono, muy grande Pero mmm, prefiero mmm, dedicarle después alguna conversación a la lectura digital, si te parece Dale, buenísimo ¿Cómo cerramos el video? Bueno, cerramos despidiéndonos Agradeciendo porque nos hayan visto, nos hayan escuchado esto, como decíamos, son lecturas que nos, eh, que nos conmovieron desde distintos aristas, digamos, desde distintos ángulos. Eh... En un año en el que estos libros de alguna forma fueron un refugio en medio del encierro o un viaje o un espacio abierto dentro de nuestra casa, que fue el único espacio en el que estuvimos. Y nada, preguntarles si los han leído y quieren comentar. O si quieren recomendarnos cuáles fueron sus lecturas Refugio durante sí. todo el 2020. Al que le interese puede seguirnos, poner la campanita para, para cuando haya novedades. Ya vamos a ir haciéndolo más seguido. Eh, más fluido. Más fluido. Vamos a ir aprendiendo de esto. bueno Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.